las Administraciones, para dar respuesta a los correspondientes gastos públicos. Eh, eh, es lógico que este impuesto eh, se haya reducido, puesto que tiene que ver con la actividad económica. Ahora mismo su importancia es más o menos la mitad de cuando…, más o menos desde 2008. Respecto al 2008, aquí ha caído en la mitad. Pero en su momento, hasta 2008, jugó un papel… Casi, casi tan determinante como el IBI. Es decir, las dos patas sobre las que se apoyaba la financiación de los municipios era el ICIO, en la época de la bruja inmobiliaria, y el IBI. Bien, ¿por qué hablo del ICIO, del impuesto sobre eh, construcción, instalaciones y obras, y lo relaciona con la, con la legislación y con la jurisprudencia europea? Bien, la creación de este impuesto local se produjo en 1988 en la Ley Reguladora de Haciendas Locales y no contenía ninguna exención respecto a… Un real decreto, un año después, supuestos de interés general en el ámbito público. Siempre estamos igual entre el ámbito público y luego, por arte de magia, acaba entrando la Iglesia Católica y las confesiones minoritarias por simpatía, como se dice en física. ¿no? Bueno, eh, en principio se introducen solo eh, los supuestos de interés general en el ámbito público estatal, es decir, Estado, comunidades autónomas, entidades locales. Eh, no obstante, aunque la Ley de Haciendas Locales nunca ha contemplado ningún supuesto de exención para la Iglesia Católica y sus entes dependientes, se ha venido considerando a la Iglesia Católica, exento de este impuesto, durante más de 30 años, por arte de magia, porque así le ha dado a los tribunales, porque la jurisprudencia no ha dicho nada y porque los poderes públicos han estado callados como muertos. Se ha venido considerando, digo, a la Iglesia Católica de este impuesto en todos los ámbitos durante más de 30 años, pues ya digo, por diversos vericuetos normativos y jurisprudenciales, tanto para obras y construcciones relacionadas con el culto, como para cualesquiera obras ajenas al mismo, es decir, no solo para cuestiones religiosas. En definitiva, se trataba de una exención ilegal y hay algún trabajo muy interesante que yo recomiendo que leáis, eh, sobre las actividades económicas de la Iglesia, historia de una exención ilegal, realizada precisamente por la, la letrado, una, una letrado del equipo de tres mujeres que consiguió ganar este asunto, llevar este asunto. A, al, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Lidia López Díaz, que es letrada, eh, constitu, letrada consistorial del Ayuntamiento de Getafe, junto con una técnica de, de Madrid y con otra técnica del Ayuntamiento de Getafe. Eh, su artículo, si queréis, lo podemos colgar en, en dos partes y, y lo podéis consultar en, en, en el observatorio. Eh, bien, en 2006 puesto que esto era una exención que se estaba concediendo sin ningún tipo de discusión. Dos parlamentarios europeos, Billy Meyer, eh, eh, que fue parlamentario de, de Europa Laica, y Marco Carpato, plantearon a la Comisión Europea una pregunta, una pregunta escrita ante la posibilidad de que la exención esta del ICIO, que se estaba concediendo de forma generalizada a la Iglesia Católica, vulnerara el, el tratado fundamental de la Unión Europea, artículos 106 y 107 y un par de ellos por tratarse de una ayuda de Estado incompatible con el mercado común y sin haber cumplido, además, la obligación de comunicación previamente a la comisión. No se pueden considerar exenciones sin comunicarse a la comisión. Eh, contestó la comisión de forma equivocada porque no tenía toda la información. Volvieron a repreguntar los dos parlamentarios, eh, se le volvió a mandar documentación y se le dijo que no, oiga, que… Que esta esencia se está concediendo a explotaciones económicas de la Iglesia católica, que están compitiendo con operadores privados, no solo por intereses religiosos. Y bueno, lo cierto es que tras varias piruetas de órdenes ministeriales, intervino la Audiencia Nacional, dos sentencias del Supremo, es apasionante el tema, para quien tenga tiempo y le gusto en 2017, en junio, hubo una, una, una sentencia del Tribunal de Justicia a instancias de un tribunal español, de un juez de lo contencioso, ...que tuvo arrestos a propósito de una exención a, a los Escolapios... ...a un colegio de la congregación de Escolapios de Getafe... Eh, ...recurrieron, pagaron, pero recurrieron... ...dijeron que ellos estaban exentos por el acuerdo de asuntos económicos... Eh, ...el ayuntamiento dijo que no estaban exentos... ...lo mandó al contencioso y el juez del contencioso... ...con gran olfato dijo... ...es el, la primera vez que un juez manda eh, al manda tribunal... ...por una cuestión perjudicial al Tribunal de, de Justicia de la Europea... ...dijo, esto me suena a que... Eh, eh, las, las leyes europeas dicen algo que tiene que ver sobre esto y quiero que me lo aclare la comisión. Y man, plantó una cuestión perjudicial obligó al tribunal a reunirse en gran sala, en gran sala que son todos los magistrados de la sala. Cuando hay un asunto de excepcional de importancia se reúnen los 16 o 17 magistrados de la sala. Cuando no es así se reúnen para resolver los asuntos de dos o de tres en tres. Pero se reunió la gran sala y dijo, este tema es nuestro. Bien. Eh, a partir de ahí, eh, de, esta, de, esta, de este movimiento, eh, eh, lógicamente, y puesto que erróneamente, por error, luego, luego reconocieron que cometieron el error, la congregación reclamó eh, la devolución y, y como consecuencia de eso se fue al contencioso, el propio juez planteó, como digo, la cuestión prejudicial y le dijo al tribunal, por si fuera contraria a esta exención... Eh, al, al Tratado Fundacional de la Unión Europea en relación con obras realizadas en inmuebles destinados al desarrollo de actividades económicas que no tengan finalidades estrictamente religiosas. Le dijo analice usted esto por si, por si no tuviera que ver con, con, con obras exentas. Lógicamente, manejaron toda la documentación y en enero del 17 se realiza una vista previa, el 10 de enero, la gran sala llama a todas las partes y dice, venga, que venga el abogado del Estado, que venga la congregación, que venga el ayuntamiento, quiero ir a todos, que venga el reino de España y vamos a ver qué dicen cada uno de ustedes. Eh, el, propio, el propio tribunal, en esa, en esa vista previa, llegó a indicar al reino de España que dijo, no, es que están exentos porque el acuerdo me impide hacer otra cosa que no sea conceder la exención. Y le dijo… Le dijo al propio tribunal que, que si el reino consideraba, el reino de España, que si con el acuerdo sobre asuntos económicos en la mano no podía denegar la exención del ICIO, a lo mejor el reino de España se tenía que plantear la posibilidad de denunciar el acuerdo sobre asuntos económicos. Y fue un poco más allá y apretó un poco la clavija y dijo «incluso le voy a preguntar», y se lo preguntó directamente al representante del reino de España, «¿su país estaría dispuesto a denunciar el acuerdo sobre asuntos económicos?». Yo no he visto ninguna respuesta por ninguno, pero me imagino el color de la cara del representante del Reino de España. Es decir, que el propio tribunal ya se planteó la posibilidad de que hubiera que denunciar el acuerdo si eso contravenía el tratado de funcionamiento de la Unión Europea. Vistas todas las partes en enero, en junio hay una sentencia, lógicamente, y la sentencia del 27 de junio falla que la exención podía estar, eh, podía estar comprendida en la provisión del artículo 107 del tratado fundamental de la Unión Europea, si tales actividades eran de carácter económico. Extremo, claro, el tribunal no lo podía documentar. Extremo, lógicamente, que tenía que verificar el juez español, el juez de lo contencioso. O sea, ya le daba el criterio y luego le decía al juez, ahora juegue usted. ¿no? De acuerdo con el tratado y con la jurisprudencia eh, europea, la congregación, lógicamente, eso es incontestable, desarrolla actividad económica. Diga lo que diga la ley de mecenado, que en muchos casos contraviene flagrantemente el, ...el Tratado Europeo y la jurisprudencia europea. Con, pero veamos, lo contraviene, o sea, de, no solo desarrolla actividad económica... ...en todas las actividades eh, que no están relacionadas con la enseñanza en régimen de concierto... ...porque, claro, solo estaba viendo la cuestión relacionada con la educación. Me dijo, en todo lo que no tenga que ver con el concierto, es decir, bueno, podemos estar de acuerdo o no... ...pero el tribunal decía, en todo lo que tiene que ver con el concierto, puesto que hay financiación estatal... ...y se da una enseñanza obligatoria... Eh, de acuerdo, no tengo nada que decir, eh, pero en lo que no tiene que ver con la enseñanza obligatoria, es decir, con la formación profesional, con el bachiller, con los servicios no educativos complementarios, extraescolares, el transporte de alumnos, el comedor, el bachillerato, la infantil, en todo eso, todo eso no está recogido ni salvaguardado por los acuerdos. Por tanto, cuando usted haga eso, usted está desarrollando una actividad económica compitiendo ilegalmente con otros colegios y, por tanto, ahí no le voy a conceder, no, no tiene concedida la exención. Por tanto, eh, quedaba claro, cualquier entidad que desarrollaba actividad económica, aunque se declare ánimo de lucro, y eso es algo que, lógicamente, choca frontalmente contra lo que dice la ley de mecenazgo, tiene la consideración de empresa efectos del derecho de la Unión Europea y las exenciones pueden ser consideradas ayudas de Estado y están prohibidas y ser incompatibles con el mercado interior. Por tanto, cualquier entidad de la Iglesia... Así como cualquier entidad sin ánimo de lucro que ofrezca bienes y servicios en un mercado determinado, puede quedar comprendida en el concepto de empresa, si desarrolla actividad económica y las exenciones deben ser controladas como tales ayudas estatales. Es el Estado el que debe tener la obligación de controlar esas exenciones. Estas ayudas estatales en forma de exenciones confieren, lógicamente, a quienes las reciben y ya a cabo una ventaja selectiva, Piénsese en colegios concertados frente a colegios privados no concertados, hospitales de la Iglesia frente a hospitales privados, escuelas infantiles de la Iglesia respecto a las privadas sin exenciones, residencias de mayores o universidades de la Iglesia católica. Piénsese en toda esa reta y la asistencia. ¿no? Eh, sin entrar en más discusiones jurídicas, esta sentencia yo creo que abre una vía importante para defender los intereses de las haciendas locales de los ayuntamientos, de que los ayuntamientos, además, deberían explorar minuciosamente, ya que vincula a todos los tribunales nacionales que tengan que resolver cuestiones relacionadas con la excesión de la Iglesia en el ICIO, pero no solo en el ICIO, también, en toda, demás, eh, en toda la demás imposición fiscal. Es cierto que el entramado legislativo –no voy a pecar de optimismo–, el entramado legislativo y jurisprudencial actual no permite ningún optimismo en esta materia, pero también es cierto que la vía abierta por esta sentencia debería animar a los ayuntamientos a una actitud más beligerante para defender los ingresos públicos. Eh, no obstante, la existencia de los acuerdos con el, el concordatarios, la Ley de Haciendas Locales y la de Mecenazgo es cierto que crean un auténtico paraíso fiscal no solo para la Iglesia Católica, eh, sino también para las confesiones minoritarias y para todas las entidades sin fines de lucro impidiendo que miles de entidades que no realizan ninguna actividad de interés general contribuyan al sostenimiento de los gastos públicos. Por ello, yo creo que es imprescindible seguir reivindicando, sobre todo y en primer lugar, la denuncia y la derogación de los acuerdos con el 79, además, lógicamente, de la modificación sustancial de ambas leyes, especialmente la denominada de mecenazgo. Y yo lo dejaría aquí, perdón. Por... Bueno, Bueno, eh, ha sido, he intentado ser rápido, pero se ha pasado un poco en el tiempo, un poquito. Espero que los demás eh, se ajusten un poquito más. Eh, bueno, ahora vamos a tener a Fernando Arias. Fernando Arias eh, ha ejercido de profesor de matemáticas en institutos de secundaria eh, durante toda su vida laboral en Vallecas y en USERA y desde hace unos años pues pertenece a Rivas Bacia Madrid, a la Asociación Laica y actualmente es el presidente de esta asociación. Y ya para no quitarle más tiempo, que va a empezar su exposición. Buenas tardes. Eh, ya aparece ahí. Muy bien. Me voy a colocar ahí para poder ver las diapositivas, que me gusta trabajar con ellas. Eh, bueno, Malicho eh, Ludia, gracias... ...por la presentación, gracias a Europa Laica por la invitación que me hizo para poder presentar esta presencia... Eh, ...la Asociación Laica, que eh, debería de laicista, pero eh, el cambio de nombre cuesta dinero, cuesta esfuerzos... ...y, y se llama Asociación Laica de Arriba de Madrid, eh, es una asociación que es independiente de Europa Laica pero que mantenemos con ellos una muy estrecha colaboración. Eh, muchos de nosotros somos eh, socios de Europa Laica, Enrique pertenece a la Junta Directiva, como sabéis. Y por tanto, bueno, eh, pues paso a presentaros lo que era el gesto que, que decía Paco esta mañana, que nuestra humilde invitación de una eh, ciudad eh, cercana a la. A capital de España, pues hemos intentado pues, presentar un gesto a favor de esa construcción de, de un Estado laico que todos, que todos eh, pretendemos. Uno de los objetivos de la Asociación Laica es conseguir la separación entre las iglesias y las instituciones municipales. A decir verdad, en nuestra ciudad no es excesivamente difícil ya que el Ayuntamiento está gobernado desde hace más de 20 años por Izquierda Unida y ya sabemos cómo es el, el, digamos, el ideario de Izquierda Unida, aunque también sabemos que eso no es garantía de nada, desgraciadamente. Bien, a nosotros nos interesaba que el comportamiento de laicistas de los sucesivos gobiernos no fueran solo de hecho, sino que se plasmaran en una normativa legal. El trabajo de la asociación en este sentido ha culminado con la aprobación del reglamento de laicidad municipal en el Pleno del Ayuntamiento, que inicialmente lo aprobó en el mes de mayo y finalmente en el pasado mes de noviembre de, del año pasado. Este reglamento ha sido aprobado con 17 votos a favor, que eran los concejales de Izquierda Unida-Ecuo, de Podemos y del PSOE, que… Los tres partidos han, han mantenido siempre una posición muy favorable a la plasmación de este reglamento y han colaborado con la asociación o la asociación con ellos para que esto eh, tuviera un buen fin. Naturalmente, tuvo cuatro votos en contra, que fueron los eh, a, concejales del Partido Popular y cuatro abstenciones de los concejales de ciudadanos y no adscritos, dos y dos. Bien, el origen de este proceso se inició en el Pleno Municipal de febrero del 2016, cuando propusimos, y bueno, así eh, bueno, propusimos nosotros y luego el, el, los tres grupos municipales que, que he citado, pues presentaron y aprobaron una moción por la cual el ayuntamiento se adhería a la red de municipios por un estado laico que que promulgaba y que promocionaba Europa Laica, y que en esa misma moción se instaba al ayuntamiento, al gobierno municipal, a presentar ante el pleno de un reglamento, de una normativa que se eh, ajustara a ese, a ese principio de laicidad. Pues bien, tras dos años de conversaciones, tiras y aflojas, hasta seis eh, borradores, de, ...de debate entre, entre nuestra asociación... ...que ha participado intensa y activamente... ...y el Ayuntamiento, los distintos grupos municipales... ...y el Gobierno municipal... ...pues ya por fin ha culminado con la aprobación... ...que pasó a presentaros y a destacar... ...los aspectos fundamentales. supongo que será? Sí. Bien, el reglamento se basa en el objetivo fundamental de la promoción de la libertad de conciencia de la ciudadanía, de la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y la separación entre las iglesias y las instituciones municipales. Los principios se basan en esa neutralidad necesaria que nosotros consideramos de las instituciones frente al hecho religioso. Neutralidad que, o, que se basa en dos principios, o, de la separación entre los poderes públicos locales y las religiones o convicciones particulares, y neutralidad en dos sentidos. Una, libertad para que la sociedad se desarrolle y, y los poderes públicos no, impidan, eh, eh, no, perdón, no, no se inmiscuyan en los asuntos estrictamente religiosos, e igualdad y no discriminación que prohíba cualquier tipo de discriminación o privilegio por razones de ideología o de religión. El reglamento establece que las personas al servicio de las administraciones locales que participen en actos religiosos lo harán a título individual y no y nunca en representación del de ayuntamiento. Esto que parece, pues pues bueno, pues es una obviedad, sin embargo, desgraciadamente, pues vemos que eso una y otra vez estamos hartos de ver ejemplos de que no es así. Bien, eso es lo que dice el artículo 3, exactamente como he leído, y es muy importante que lo diga así, en una normativa legal que se llama reglamento, reglamento que tiene un estatus jurídico importante. Por otro lado… El ayuntamiento no tendrá patrones religiosos ni se comendará a imágenes religiosas, advocaciones, figuras del santoral, ni concederá distinciones a imágenes de la misma naturaleza. Los actos públicos oficiales serán seculares o civiles, no tendrán ningún sesgo religioso. Los actos eh, estarán exentos de celebraciones religiosas, serán estrictamente seculares y viceversa. Los, los actos religiosos no tendrán carácter oficial ni se incorporarán como parte de la programación propia de, lo, de las administraciones del ayuntamiento. No se publicitarán actos de culto religioso ni, medios, ni en medios de titularidad eh, municipal también parece evidente, eh, eh, ha sido, nos ha sido complicado, hago un paréntesis, porque, por ejemplo, la cabalgata de reyes magos, pues podría considerarse un acto oficial, digo, perdón, religioso. Sin embargo, la, la cabalgata, desde hace muchos años en Riva, que tiene mucha, mucha popularidad, está organizada por las asociaciones de madres y padres de todos los colegios públicos, en el que todos ellos, todas esas asociaciones, con la participación de, de padres, de alumnos e incluso de algún profesor, pues montan sus carrozas y, y hacen su desfile de la cabalgata. Claro, eh, nosotros consideramos que esto, aunque el ayuntamiento colabora en la organización incluso de ese acto, consideramos que eso no es de culto religioso, y queríamos separarlo de lo que son actos estrictamente confesionales en el que decimos que no se podrán publicitar, ni estarán promovidos por el ayuntamiento ni se publicitarán en los medios de comunicación municipal. También dice el articulado que no se concederá, cederá suelo público para la construcción de edificios de carácter religioso, ya sean de culto ya sean colegios, y eso, desgraciadamente, también tenemos muchos ejemplos, por ejemplo, en Madrid Capital, ahora ya no, pero antes, ese día, con mucha facilidad, suelo público para la construcción de colegios. Bien, el siguiente es el tema de, las, de la simbología, dice otro artículo, todos los edificios públicos municipales estarán exentos de símbolos religiosos. Y eso incluye, entiendo yo, incluye, por eso he puesto ahí la foto de un colegio público. Colegios, como sabéis, colegios de enseñanza primaria son centros que dependen de su mantenimiento y su titularidad son municipales. Y, por tanto, estos están incluidos dentro del reglamento de acuerdo con ese artículo el Gobierno local no concederá ningún tipo de financiación, subvención o exención a ninguna entidad religiosa, más allá, desgraciadamente, de lo establecido legalmente en el que el ayuntamiento no puede, por ejemplo, el IBI, ¿no? como ha comentado antes Enrique. La colaboración con organizaciones, no es, sí, las la relaciones, con entidades religiosas del ayuntamiento se regirá por los mismos principios que con cualquier otra entidad privada del, del, del, del, de la ciudad. En ningún caso se prestará colaboración para actividades con fines de adoctrinamiento, proselitismo o autopromoción de la entidad religiosa. bien eh, Nosotros queríamos ir más allá de, de todo lo que acabo de explicar y buscar la forma de, eh, de que el ayuntamiento organice pues, lo que llamamos eh, ceremonias de, o ritos de paso, de, que para mucha gente tiene mucha importancia, pues el, el nacimiento de niños, la mayoría de edad de nuestros jóvenes, el matrimonio o la despedida de las personas que fallecen. Estos cuatro ritos de paso pues, han estado siempre relacionados, desgraciadamente, con actividades o con actos de culto religioso. Y, bueno, pues dada la secularidad creciente de la sociedad, pensamos que eso ya ha dejado de existir. Y pensamos que el ayuntamiento, como organización al servicio de los ciudadanos, debería de promover y promocionar eh, ceremonias civiles que conmemoraran o que eh, participamos en el que los ciudadanos participaran y festejaran junto con sus familiares pues esos ritos de, de paso. Por ejemplo, el matrimonio es algo muy extendido, el matrimonio civil, eso pues no solo en Rivas va hacia Madrid, sino en todos los municipios, pues hoy es mayoritario, mucho, mucho más mayoritario, perdón, por la redundancia que y los matrimonios eh, eclesiásticos. Sin embargo, los otros ritos, pues, también queremos que el ayuntamiento ofrezca esa posibilidad a los, a los ciudadanos para que eh, puedan eh, festejar esos, esos ritos de paso con ceremonias civiles. En este sentido, ya hemos presentado en la asociación un, una propuesta de, de plasmar esas estas ceremonias y eh, seguramente en la próxima legislatura, ahora ya no hay tiempo... ...pero eh, seguiremos colaborando con el Ayuntamiento para avanzar y desarrollar este reglamento... ...en este sentido por lo menos. Bien, por penúltimo, eh, el reglamento establece la creación de una oficina... ...que llama de Defensa de la Libertad de Conciencia en donde, entre otras cosas, pues pretende el objetivo, los objetivos es promover la libertad de conciencia de la ciudadanía, de la sociedad, y el pluralismo ideológico y, y, en segundo lugar, asesorar a la ciudadanía en trámites relacionados con la libertad de conciencia, como pueden ser los testamentos vitales o la atención a la eutanasia. A la eutanasia, no. Bueno, eso también vendrá a la apostasías. Sí, estaba pensando que también estamos trabajando con DMD en, en avanzar en este sentido. Bien, eh, en las ya estoy acabando. En las cláusulas adicionales se establece que el ayuntamiento dar, hará pública una información anual del de impacto económico que supone las exenciones fiscales a organizaciones religiosas o fundaciones en general sin ánimo de lucro. Eh, en este sentido, eh, Rivas, eh, a pesar de que se lo hemos pedido al, al ayuntamiento desde hace varios años, pues se resiste a, a dar esa información. Hemos presentado... Eh, pues modelos de, de otros municipios que donde ha pasado esto pero se resisten, dicen que eso pues eh, la, que los, la información fiscal es, es, es privada es, y que no se debe de hacer público y bueno pues pero sí lo hemos conseguido recoger en este reglamento y dice información con la mayor, como lo dice, con la mayor detalle posible o algo así. ¿no? Es decir, no, no decimos exenciones a la Iglesia Católica y a otras organizaciones religiosas, sino a organizaciones eh, religiosas o fundaciones con el mayor detalle posible eh, que haga público esa exención o ese impacto que supone para el detrimento de la de las fiscalidad municipal. Y, en segundo lugar, aunque a mí personalmente me han dicho en Rivas Vaciamadrid Madrid no hay el caso de inmatriculaciones de bienes inmuebles, pues también lo recoge el, el, el reglamento que, que hará público, si en su caso, de, de esas acciones. Bien, quiero terminar comentando que no he dicho nada de, de la intervención del ayuntamiento en la enseñanza, Está claro que es muy limitada la, la competencia de los ayuntamientos en materia educativa, muy limitada, por no decir nula, pero eh, nuestro compañero Enrique hizo una presentación y una oferta, una propuesta de redacción para que se, eh, el ayuntamiento pudiera intervenir de alguna manera en, evitando el adoctrinamiento ideológico y religioso que se imparten en en los centros educativos, pero eh, nos, lo, nos lo tiraron abajo en los servicios jurídicos de, del ayuntamiento y dijeron que eso no había competencias. La solución fue incluir toda esa propuesta muy interesante y muy rica y que os invito a, a leer con detalle, lo incluimos en el preámbulo de, de la normativa que no tiene ese mismo carácter de esto, pero no deja de, de formar parte de, de ese reglamento, aunque sí como preámbulo, y entre otras cosas dice eso que el ayuntamiento velará para que en los centros educativos y en el estricto ámbito de sus competencias no se produzca un adoctrinamiento u orientación ideológica excluyente, dogmática, intimidatoria o manipuladora. Y eso recogido por una sentencia del Tribunal Constitucional del año 81, que decía exactamente eso, que, pues, de esa manera, pues, eh, este adoctrinamiento contradiga el artículo 27.2 de la Constitución que establece que el, el objeto de la educación será el pleno desarrollo de la personalidad humana con respecto a los principios democráticos de convivencia y de derechos ...y a los derechos y libertades fundamentales. Bueno, pues eh, nosotros hemos hecho una publicación de, de este reglamento, literal, que lo hemos repartido entre algunos... ...pero hay, hay bastantes más, hay para, para todos y que el que no lo tenga o quiera a, a algún ejemplar más, pues pues yo se lo ofrezco, nuestra asociación se lo ofrezco con, con todo gusto a todos vosotros. Gracias. El atazo de Manolo. Sí. Y es el encargado de la página web, de una labor que no sabemos cómo lo hace, no debe dormir, pero lo hace. Os dejo que os tiene muchas cosas que contar. Gracias, gracias. Muy amable por su parte. Bueno, voy a intentar despertarle. ...con algunos datos, No sé si esto se está pasando solo... ...bueno, eh, no voy a poder tratar toda la casuística sobre el tema de simbología... ...ni todos los casos que se dan, pero creo que con el tiempo del que dispongo... ...por lo menos una panorámica y sobre todo el tener una idea del por qué ocurre lo que ocurre... ...el por qué las leyes, vamos, el por qué se puede permitir el lujo de mantener esta situación... Tal como se mantiene, y también el por qué no podríamos hacer otras cosas. Bueno, en primer lugar voy a dar un pequeño repaso. Pues esto, a ver. A ver ahora. Si no sé qué ha parado. Ah, no ahora bueno digo voy a dar un pequeño repaso no solamente a la presencia de lo que son los, la presencia de símbolos estáticos dentro de la administración eh, sino también algunos casos de cómo esa simbología se lleva a través de, de, de actos de presencia institucional de las corporaciones en determinados actos o determinados honores o concesiones, eh, ...que se den o incluso pues en rogativas, ¿no? Es decir, al alcalde que sigue, que sale en una rogativa para pedirle la lluvia a un cristo... Pues, ...la verdad es que es muy lamentable porque es un tema casi supersticioso, no es, no es un tema ya solo de... Naya no, no es un tema de simbología, sino es un tema un poco de cabeza, ¿no? De poca cabeza, claro. Otros alcaldes, pues bueno, construyen monumentos a las vírgenes, como es este caso en Rute... Eh, bueno, la presencia, como digo, pues es muy común por parte de, de todos los partidos políticos en actos de carácter, de carácter religioso. Eh, el tema de los votos a los entes religiosos también es una cosa muy curiosa, también raya la superstición, es decir, es renovar el voto porque la Virgen o el Cristo libró a la ciudad de la peste, ¿no?, y mire usted, o del terremoto, ¿no? En Granada, por ejemplo, la Virgen libró de un terremoto a la capital y, sin embargo, en un pueblo, pues se murieron. Hay que ver que Virgen, ¿no? Y que… que... No, en este caso era un Cristo, ¿no? Hay que ver que Cristo que mmm, no mata en la ciudad, pero sí le resulta que mata en el pueblo. Pues, desde luego, vaya Cristo, ¿no? Bueno, esto ya no sé yo si está pasándose ya de roca. Eh, me refiero al pase de las diapositivas. Bueno… <risa> También los alcaldes se pasan de roca, pero bueno, eh, aquí termino ese pequeño repaso para comentar cómo, de alguna manera, la simbología, alguien puede entender y dice «Bueno, esto es un tema menor dentro de lo que es el problema de la laicidad y del laicismo». Bueno, es un tema menor y no es un tema menor, es decir, que tiene su importancia, porque la simbología, esto no me obedece, en fin, esto será alguna conspiración que tengo por ahí. Bueno, de todas maneras, lo que quería comentar es que, efectivamente, la simbología, los seres humanos, pues casi desde el principio, empezaron a utilizar simbología del tipo que sea, ¿no? Ya es religiosa, de cualquier tipo, incluso esa representación eh, simbólica, que no viene a ser más que la representación de una idea en donde hay un cierto consenso de que eso representa esa cosa y no lo que dice en sí misma. ¿no? Aquí, por ejemplo, pues tenemos una paloma y esa paloma pues en un parque es una paloma, un animal, y sin embargo, pues si la tenemos en una iglesia o la tenemos en un altar o la tenemos en una eh, representación pictórica de la divinidad, pues todos entendemos que de lo que se está tratando es del Espíritu Santo. ¿no? Es decir, que bueno, pues dependiendo del contexto, también la simbología tiene sus más y sus menos. Y después entenderéis el por qué estoy comentando esta historia del contexto, de la necesidad de que haya un determinado consenso y todo este tipo de cosas para entender después por qué ocurre lo que ocurre, ¿no? Pronto esta simbología se fue traduciendo en elementos simbólicos de carácter identitario, pues de la tribu en sus momentos, de la religión, de las instituciones públicas, etcétera. Todos sabemos, pues, aquí tenemos aquí detrás unas banderas, pues, ya está, pues, son símbolos que representan, digamos, una idea, pues, de una nación, de un Estado, de tal, de la Unión Europea y de no sé qué, de no sé cuánto. Nosotros mismos utilizamos nuestra propia simbología, no sé por cuánto tiempo, si será esta o mañana cambiaremos, pero, bueno, de momento esta es la que tenemos y nos representa también, digamos, pues, como un símbolo que representa una idea porque nos hemos puesto de acuerdo y porque hemos difundido que esa landa significa el laicismo, ¿no?, Bien, eh, los símbolos tienen un valor muy importante, como digo, y si no, pues a las pruebas me remito con la polémica que ahora mismo estamos viviendo con el tema de el lazo, del lazo amarillo. ¿no? El lazo amarillo, que hablando de contexto, pues efectivamente allí lo tenemos, en un contexto institucional. Y aquí lo tenemos en un contexto religioso, pero, sin embargo, a pesar de que esté en un contexto religioso, todo el mundo sabe que ese símbolo de ese lazo amarillo puesto en la torre de la iglesia significa lo mismo que aquel símbolo amarillo puesto en la fachada del Ayuntamiento de, de Barcelona. Por tanto, incluso fuera de determinados contextos, también los símbolos representan lo que representan. Y ahora volveremos sobre, sobre el tema. De todas maneras, ese consenso, esa neutralidad, de la simbología y de los símbolos, no es siempre real, es decir, no hay un consenso. El consenso, la mayor parte de las veces, se impone por el dominio del poder que ejerce y es el que nos impone que una determinada bandera sea la bandera que tiene que ser la bandera simbólica del Estado español, por ejemplo, por poner un ejemplo, podemos poner muchos, pero bueno, no me voy a meter en muchos más. Con uno me parece que sobra. Eh, Incluso quienes más utilizan la simbología son aquellos que le quitan el valor simbólico que les es propio y tratan de reconvertirlo en un aspecto de tipo cultural, tradicional, restándole y quitándole... ¡Ay, cómo se me va esto! ¡Ay, cómo se me va! ¡Ay, que... ¡Ay que se me va! Bueno... Hasta tal punto, hasta tal punto fijarse, que eh, el propio Tribunal Supremo ha llegado a la sibilina, a la sibilina distinción entre lo que es un crucifijo, que es esto, y lo que es una cruz, para distinguir y a la hora de hacer sus diferenciar entre un crucifijo, que lleva la imagen del Cristo sufriente, ahí tal, y lo que es simplemente dos palos cruzados, que sería el tema de, de la cruz. Y ese valor identitario y particular que eh, le es propio de lo político, sin embargo, se pretende que el símbolo religioso y la simbología religiosa tenga que ser algo común a toda la ciudadanía. Y se nos impone a toda la ciudadanía, independientemente del carácter identitario propio de quienes comulgan con esa confesión religiosa o con esa doctrina religiosa que le es propio ese, ese símbolo. A nadie... Eh, se le ocurriría, por ejemplo, aquí está el Cristo en el Ayuntamiento de Cáceres, y entonces, pues bueno, si apareciera esto, ¿vosotros pensáis que esto estaría un día allí en el Ayuntamiento de Cáceres? Porque a mí me, porque a mí me, parece, a mí me parece que eso duraría, duraría bien poco, y todo el mundo estaría de acuerdo en que esa simbología habría que quitarla. Amigo, es así, y entonces, ¿esta sí hay que mantenerla? Es así, esa es común para todos. La otra no, la otra es identitaria, la otra es forma parte de una ideología, etcétera, etcétera. Bueno, pues, esto es el problema, el problema que, tiene, eh, que tienen los símbolos, ¿no? eh, Jurídicamente, eh, incluso, se llega a diferenciar entre el valor subjetivo y el valor del consenso colectivo. De tal manera que incluso el propio tribunal de… Ay, esto no se para vaya, lo que, el rato que me va a dar. Bueno, el propio, tribunal, el propio tribunal de la Unión Europea, en una sentencia de la Gran Sala del 2011, llega a establecer la percepción por sí sola no basta para caracterizar una violación del derecho invocado. Está refiriendo a la presencia de símbolos religiosos en un edificio Público. concretamente en este caso la sentencia se refería a una cruz en una escuela. Pero para el caso es lo mismo, es equiparable. Y el propio Tribunal Constitucional en España también manifiesta en el mismo sentido, también en el mismo 2011... ...que todo signo identitario es el resultado de una convención social. Por tanto, no resulta suficiente que quien pida su supresión le atribuya un significado religioso incompatible con el deber de neutralidad religiosa, ya que sobre la valoración individual y subjetiva de su significado debe prevalecer la configuración comúnmente afectada. O sea, que ellos nos imponen qué es lo comúnmente aceptado y lo que no es comúnmente aceptado. Y ellos dicen, no, este crucifijo que está ahí, claro, ¿de qué nos vamos a sorprender cuando el propio Tribunal Supremo mantiene este gran crucifijo en su gran salón, en su gran salón de pleno, que curiosamente, a raíz de este último juicio que está llevando a cabo, el crucifijo ha sido retirado porque había que restaurarlo, oigan, oigan, hay que restaurarlo, y entonces no se puede dejar ese símbolo durante el, eh, el, en, durante el juicio del proceso pero después volverá otra vez a su sitio porque, hombre, ya está restaurado y ya hay que ponerlo. Durará la restauración, le habrán dicho al técnico, tú ahí cuida hijo", Y cuando nosotros digamos que va a acabar el juicio, entonces le da el último mano de pintura y ya nos lo llevas, ¿no? Bueno, pues esto es sorprendente. Bien, en este tema, en este tema de la simbología, hay dos aspectos a tener en cuenta. Uno es el aspecto, digamos, de lo que podríamos llamar la laicidad institucional, es decir, eh, la presencia simbólica y otro es el tema de la libertad de conciencia de quienes se ven sometidos a la presencia de esa simbología. Son dos aspectos completamente eh, diferentes. Empecemos por uno de ellos. La vulneración de la laicidad institucional. Bueno, pues, a diferencia del de símbolo eh, personal, dinámico, pues existe el institucional, digamos, pues como hay figuras, esos cristos están ahí quietos, Punto. Son elementos, digamos, estáticos. ¿no? El propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos, fíjense, ha asumido el carácter religioso islámico del de iyah, que por otra parte es incluso un símbolo religioso, incluso con más mm, eh, diferencias o, más, o criterios también. ...no tan evidentes ni tan claros... ...como pueda ser un crucifijo... ...que tiene un significado unívoco... ...el ya... Pues hay mujeres que lo consideran más de tipo religioso, otras que lo consideran una cosa más de tradicional de su gente, de su eh, tribu o de sus países, o de no sé quién sé cuánto. Independientemente de la opinión que tengamos, y que no voy a entrar en. digo, no voy a manifestar la mía al respecto. Pero bueno, quiero decir que es un tema con un debate más abierto. En cambio, el crucifijo es algo que es evidente y palpable. Pero a lo que voy a decir es que el propio tribunal, que sí afecta, el carácter y hace sentencias en las que dice, no, el y ya está correctamente prohibido porque es una simbología religiosa y, por tanto, el Estado, sea Francia, sea Suiza, sea Turquía, tienen pleno derecho para decidir que ese símbolo religioso no se porta en el espacio, en el espacio institucional. Y, por tanto… Se les permite que sea esto. Sin embargo, con el tema de los crucifijos ya hemos visto lo que han dicho. Han dicho la percepción por sí sola no es suficiente para determinar que eso esté vulnerando ningún, ni esté haciendo ningún, ningún problema. Desde luego, no resulta muy convincente quitar una cruz, un crucifijo su sentido originario y, eh, incluso hasta, y, sobre todo, además, si se está en un determinado contexto, pero incluso hasta fuera del contexto, y, sin embargo, pues el velo sí que lo, que sí que lo tenga. ...a mí, pues que lo tienen los dos, pues punto. Incluso llega a alegar el propio tribunal... ...de que ahí están los símbolos de la Cruz Roja... ...de la Media Luna Roja... ...en la que se utilizan símbolos religiosos... ...que han perdido parte de ese, de ese valor religioso... ...y han tenido o han adquirido un valor... En otro, ...en otro sentido más amplio que el simplemente religioso. Sin embargo, el propio Tribunal Constitucional Federal... Alemania, en 1995, no solo apunta esa postura, sino que valora como un uso político interesado, llegando incluso a calificar de profanación la presencia de crucifijos en las instituciones públicas. Y dice textualmente, será una profanación del crucifijo contraria a la autocomprensión de las iglesias cristianas presentarlo como una simple expresión de la tradición occidental o signo de culto, sin una específica referencia confesional. Es decir, el tribunal viene a decir que él sería una burla a la propia confesión religiosa decirle, mire usted, ese crucifijo no tiene el valor que, usted le, que, que se le da por su confesión religiosa, sino que es una cuestión meramente tradicional. Ellos plantean que no es así. El otro aspecto, el de la vulneración de la libertad de conciencia. En ese aspecto también la gran sala del tribunal, como decía antes, en el 2011, declaró que los símbolos estáticos esto, no vulneran la libertad de conciencia al no realizar un proselitismo activo. Es decir, las imágenes, el Cristo no se mueve para decirle niño o para decirle eh, ciudadano mira, que soy el Cristo, que soy la verdad revelada por Dios, creed en mí, convertíos». Como no hace ese proselitismo, eso ya lo hace Manolo, pues que, que no hay ningún problema en ello. Bueno, bueno, bueno, en fin… ¿En dónde está entonces el problema con el tema de la simbología en estos momentos? Pues el problema fundamental está en que hay una ausencia total de norma positiva o negativa... ...que regule la presencia de simbología religiosa en España. Digo de legislación positiva, es decir, de una norma que regule exactamente el tema de la simbología. Lo único que hay es las alusiones al tema constitucional... Punto. Pero no hay una norma específica que lo regule. Claro, esto puede ser por respetar la abundancia de simbología que actualmente existe o por evitar el coste político que supondría privar a todas las instituciones de esa simbología religiosa. O vaya usted a saber. La cuestión es que ningún gobierno, ningún gobierno se ha atrevido a regular este tipo de temas. Europa laica, como se ha dicho esta mañana, tiene una propuesta de ley de libertad de conciencia en el que uno de los aspectos es el tema de la simbología y, lógicamente, como podréis comprender, la propuesta es que se elimine todo tipo de simbología. Esta propuesta llega al extremo de que, en el caso de Andalucía, a la Consejería de Educación le propusimos que tanto era el miedo que tenían a evitar el tema de la simbología en las escuelas, que, para que no pudiesen ser, a lo mejor, atacados directamente por esto, en las normas de principio de curso les dijimos el texto que tenían que poner. Y que era simplemente, en los centros docentes no habrá más simbología que la oficial del Estado y de las instituciones públicas. Y ahí no se habla de que usted tiene que quitar los crucifijos, sino simplemente usted lo único que tiene que dejar es la simbología oficial del Estado. Ni eso, ni eso. Los que estaban antes, los que están ahora, de encima nos pegan, ¿no? Pero bueno. Claro, esta situación, esta situación de ambigüedad y de carencia de normas divide incluso a los propios juristas, porque hay juristas... ...que plantean que eso genera una situación de inseguridad jurídica. Porque, claro, cuando llega a un tribunal una denuncia sobre la presencia de esta simbología, ¿qué tiene que hacer? Si no existe una norma concreta que determine esto sí es posible o esto no es posible. Y, en cambio, otros juristas dicen no, con lo que hay es más que suficiente. Claro, lo que hay es lo que les favorece a ellos. No hay más que suficiente. El Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional ya se han pronunciado sobre el tema de la simbología y, por tanto, pues no es necesario regular ninguna, ninguna cuestión más, ¿no? Y entonces, pues así lo han declarado. Bueno, la competencia de, la determ de determinar la, pre la presencia o no de simbología religiosa es una competencia claramente del Estado, del Estado. La propia, el propio Tribunal eh, Europeo de Derechos Humanos, en algunas de sus sentencias, ha determinado que son los Estados los competentes para determinar si efectivamente la presencia o no de símbolos religiosos en, la, en los centros institucionales, en los centros públicos, si efectivamente son o no son adecuados. ...en orden, pues, a la normativa que existe... ...a la regulación social que existe... ...y en base a ello... ...cuando un país... ...tiene una legislación positiva... ...al respecto... ...el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice... ...no, este país, por ejemplo Francia... ...tiene unas normas... ...que regulan esto... ...y que considera que efectivamente... ...la laicidad del Estado... ...y la separación de la Iglesia y el Estado... ...necesita de la eliminación de esta simbología... ...por tanto... ...le doy la razón... Y, por tanto, hay, se pueden retirar la simbología o no debe de existir esa simbología. Pero en aquellos países en donde no existe esa simbología, o sea, donde no existen esas normas, pues entonces tenemos que atenernos a esta, a esta historia. Historia en la cual, pues como es una cuestión de carácter político, pues ya sabemos, los partidos políticos ya hemos visto esta mañana, pues eh, no ha habido más que ambivalencia y falta de valentía para adoptar… ...un tema de, de este tipo, ¿no? Y esto, pues... ...ha terminado... ...incluso creando... ...llegando a, a, al extremo... ...de dilucidar... ...si... ...la presencia del Cristo... ...afecta... ...más o menos... ...que la ausencia del Cristo... ...es decir, los juristas... ...han llegado a tal... Mm, ...rebuscamiento de argumentos... ...que dicen, no, no... Es que el Cristo está, pero ¿y si el Cristo lo quito? Eso es tan vulnerador como si el Cristo lo dejo. Por tanto, vamos a ver, si el Cristo está, pues se deja, porque quitarlo vulnera también la libertad. Esto fue un debate que yo tuve con el fiscal de allí de, de Granada, que era precisamente partidario de que no se podían eliminar los símbolos, porque eliminar los símbolos era la simbología de otra expresión ideológica, ...diferente a la que tienen los símbolos. Yo le decía, sí, es la expresión simplemente de que el Estado tiene que ser neutral... ...no de que el Estado tiene que ser de una determinada opción particular... ...sino de que el Estado somos todos y, por tanto, no tiene que haber ninguna, ninguna historia. De hecho, se mantiene en la práctica una normativa franquista... ...que no está expresamente derogada sobre el tema de la simbología... ...que son toda una serie de órdenes que se dictaron por Franco en 1939... ...para la presencia de simbologías religiosa en las instituciones públicas. De todas maneras, entiendo, y también algunos juristas entienden, que aunque no han sido expresamente derogadas estas órdenes... ...sin embargo, en el caso de España, la jurisprudencia determina que existe una inconstitucionalidad sobrevenida... ...para aquellas normas que, incluso reglamentarias... No, por ejemplo, en el caso de Italia. En Italia no. En Italia la norma reglamentaria tiene más valor que la norma general, pero en el caso –y, por tanto, no hay un problema de inconstitucionalidad sobrevenida–, pero en el caso de España sí. Y, por tanto, pues no se justifica esto, ¿no? eh, Los tribunales incluso han llegado a, a, a hablar de que eh, está prohibido el símbolo con sentido confesional es decir, cuando es una confesión religiosa la que lo pone, pero no cuando es un mero, un mero eh, una mera evocación de los religiosos. Si es una mera evocación de los religiosos, no hay problema. Si ahora, si es el cura el que está poniendo ahí el Cristo en el ayuntamiento, pues entonces ya eso sí es vulnerador de, de la historia. ¿no? Y esto lo justifican también incluso porque dicen… El Código Penal del año 95 eliminó el delito de profanación a símbolos fuera de los lugares o ceremonias de culto, de lo que ahí derivan su carácter no sagrado del símbolo, puesto que ese símbolo que está en el ayuntamiento o el que está en el Tribunal Supremo, al estar fuera de un espacio de culto o un espacio religioso, se puede, digamos, pues maquillar, se le puede pintar, se le puede no sé qué, y no se comete delito de profanación porque no es algo sagrado, puesto que el Código Penal eliminó esa, ese, ese delito, ¿no? Bueno, eh, vamos a ver. Bueno, la resistencia general o la práctica ambigua de las formaciones políticas que supuestamente debieran de haber estado por la laicidad, y que muchas veces utilizan el multiculturalismo y el café para todos, asistiendo o extendiendo los privilegios a otras confesiones evangelistas, musulmanes, pues ha creado esta, esta situación. Situación que, por otra parte, pues, sin embargo, eh, eh, se ha llevado a cabo por determinados ayuntamientos en el que no ha habido tampoco ni mayor problema, simplemente ha salido a debate público, se ha explicado cuál es el tema y así, pues por ejemplo, pues el alcalde de Santiago no asiste a la ofrenda y por eso no se ha caído el mundo, ni Santiago ha ido a la ruina, ni ha pasado absolutamente nada. Se ha explicado y punto y ya está. Lamentablemente también es verdad que no todos los ayuntamientos del cambio han actuado en esa misma línea y aquí tenemos pues al alcalde de Zaragoza en el que sigue haciéndole su ofrenda a la pilarica y a la virgen, bueno, a la, a la virgen del Pilar. Pero, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Esto es así. Bueno, los símbolos, es eh, la última parte, los símbolos están presentes en los ayuntamientos, bien sea en los salones de plenos, como vemos ahí, en los despachos, incluso en la propia heráldica, también estamos. Aquí, por ejemplo, esto es el, la heráldica de, de Lucena, en donde hay una sentencia, precisamente, que determina que este calificativo de Mariana, ciudad de Lucena, es plenamente legal. Es plenamente legal. Porque resulta pues, que hay una tradición, es decir, se alega al tema que antes hablábamos de lo tradicional, para mantener esta situación. Eso fue el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía el que estableció este tipo de, de historia. ...también esa presencia de los religiosos... ...pues la tenemos con los famosos eh, Belénes... ...durante las Navidades... ...en las que ayuntamientos de todo pelaje... ...pues desde el PP al PSOE... A, ...bueno ahí tenemos al de Córdoba... ...tenemos el de Madrid... ...y tenemos también... ...claro, muy moderno... muy chic ¿no dirían? Bueno, no sé cómo se diría... ...pero bueno, muy moderno el de, el de Barcelona... ...es decir que... Pero, al fin y al cabo, ahí tenemos a un Jesucristo, a una Virgen y a un tal formando el tema de, del Belén. ¿no? Por supuesto, en las tomas de posesión, pues también existe la presencia de esta, de esta simbología eh, religiosa. Eh, también la tenemos en las procesiones, en misas, en votos, en ofrendas, bendiciones. De todo tipo, es decir, actos de todo, de todo cariz y pelaje, pues ahí están las autoridades con su vara de mando sustituyendo. Distinto es el tema de los funcionarios que asisten a ese tipo de procesiones. Y he puesto esta diapositiva porque aquí tenemos dos, eh, dos tipos de funcionarios asistiendo y que tienen un tratamiento diferente. Los que están primero al lado del penitente van en representación institucional del Cuerpo Nacional de Policía. Porque el Cuerpo Nacional de Policía resulta que es hermano también de la cofradía de la Aurora de Granada, que pasa justo por debajo de la puerta de mi balcón. Y resulta que los policías que están detrás, que vemos en uniforme de trabajo, pues esos están trabajando. Esos se están trabajando. Entonces, estos señores que van ahí, primero, se pueden negar totalmente a ir a la procesión. Se pueden negar. Y hay dos sentencias del Tribunal Constitucional en el que, precisamente, valorando la libertad de conciencia de la policía, puede negarse a participar en ella, ¿no? Es decir, a estar en este tipo de historias. Concretamente, en el año 2006, Ángel Torres, que era intendente de Villarreal en Castellón ganó, después de mucha, historia, de mucha historia, pues ganó el juicio por el que el alcalde le imponía que él, como intendente de la policía, tenía que ir en la procesión, pero como estos primeros. Y el tribunal dice, no, si es que la policía tiene que ir, lo mismo que cuando tiene que ir la policía a una manifestación, el 8M, del 1M de una manifestación de cualquier tipo porque tiene que velar por la seguridad de la ciudadanía para atender una cuestión que es una función propia de la policía pues ahí tendrá que ir porque es un acto de servicio público que está prestando, no está interviniendo ni está yendo, digamos al acto religioso en sí, sino que está simplemente llevando a cabo una labor de, eh, de seguridad ciudadana por tanto, digo, son diferentes la, las dos historias el tema de los honores y distinciones. Bueno, este tema de los honores y distinciones, como decía esta mañana a las eh, portavoces de los grupos políticos, pues el tema de los honores y distinciones a ente religioso, ahora mismo tenemos registrado en el observatorio 265 títulos de alcaldesas y alcaldes perpetuos. 48 medallas y 15 de otros títulos, como puede ser Capitana General y cosas por el estilo. Que, los, que las hay, vamos, que las hay, a verlas las hay. Bueno, curiosamente, curiosamente he hecho aquí una geografía, una geografía de los títulos y medallas y de los honores, para que se vea que no todos son iguales, todos no son iguales. Estamos en Tierra Santa, estamos aquí en Tierra Santa. En Tierra Santa, como veis... ...se lleva a la Palma Andalucía... ...con 222 vírgenes alcaldesas perpetuas... ...y bueno, ya vemos que otros, ...pues menos, no me voy a entretener... ...simplemente era porque... ...para que vieseis que... ...claro, esto como una cuestión... ...digamos que está muy ligada... ...pues a determinadas cuestiones... Eh, ...simbólicas de, del territorio, ¿no? Los políticos tampoco se quedan libres de esto... ...y entonces he sacado también... ...un reparto político... De, de cuáles son los partidos políticos que apoyan esta presencia. Fíjarse que poquita diferencia hay entre el apoyo del PP y el apoyo del PSOE a este tipo de, de simbología. Luego ya cae mucho en el tema de, de Izquierda Unida, el tema de Ciudadanos, quizá también porque Ciudadanos es más reciente, evidentemente. Si no, pues estaría en el mismo parámetro de los primeros, pero bueno, es un partido más reciente y, por tanto, pero fijarse el último. El último es los casos del franquismo. Hay muchos menos casos de títulos y honores a los entes religiosos durante el franquismo que durante eh, el régimen del 78. Esto es pues, un poco sorprendente, ¿no? Pero bueno, es la, es la realidad de lo, que, de lo que tenemos. Claro, uno no puede…, eh, claro, uno trata de buscarle determinadas explicaciones a, esto, a estos hechos porque, claro… No es solamente el hecho en sí mismo, ¿no? Claro, uno se va a la última, al último barómetro del CI del mes de febrero, y entonces, claro, uno encuentra, pues, que eh, los eh, que se manifiestan del PSOE o votantes del PSOE, eh, mejor dicho, pues, eh, en un 74% se declaran eh, católicos. Eh, un 92% del PP se declaran católicos, el 73% de Ciudadanos se declara católicos y luego ya, pues, de Unidos Podemos el 29%, en fin, y bueno, ya otros, pues, menos cantidad. Quiero decir que, digamos, hay también una cierta correlación. En el caso de la geografía que ponía antes, pues, pasa exactamente lo mismo. En el caso de Andalucía, pues, el 76% de los andaluces se consideran católicos, pues, frente a otras comunidades como la Comunidad de Madrid, que está solamente en el 57, a pesar de los pesares, y a pesar de que luego la alcaldesa mmm, se dé esos pistos de ir a, a San Isidro y de ir a la Virgen esta de no sé cuál, la Almudena, y todas estas historias, cuando en realidad prácticamente ni la, la mitad de la población de Madrid es, es la que sigue este tipo de historia. Es, decir, es que es que incluso por el peso sociológico tiene, tiene sentido, ¿no? Bueno, la que menos peso, la que menos peso tiene, eh, creo recordar que era algo así como Navarra, que no llegaba nada más que al 44%. Pero bueno, era un poco porque viésemos, porque viésemos la historia. Eh, sí, termino con esta parte, eh, es decir que en el 2018, eh, en el 2018. Lo digo porque alguien puede pensar, bueno, es que esto es de, de muy atrás, es decir, que esto es el apoyo de los partidos, pero esto es antiguo, esto no es de actual. No, no, perdona. En el año 2018 hubo 25 alcaldesas perpetuas nuevas, 25, de las cuales las 25 fueron apoyadas por el, PSOE, por el PP, 21 fueron apoyadas por el PSOE y por Izquierda Unida una en el año pasado, no hace muchísimo tiempo. Bueno, eh, voy a ir terminando. Eh, esto es la simbología, que me parece también importante, que es la simbología en los colegios electorales. En los colegios electorales dependen de los sitios que asigna el ayuntamiento, por tanto, es una competencia exclusivamente municipal. La propia ley… La propia ley electoral establece que los colegios electorales, los locales electorales, tienen que estar preferentemente, es decir, salvo que haya una imposibilidad total, tienen que estar en espacios públicos. Sin embargo, pues lamentablemente muchos ayuntamientos no utilizan los espacios públicos y utilizan espacios eh, privados. Aquí tenemos, por ejemplo, un mapa de Granada... ¿Dónde van a estar los colegios electorales en las próximas elecciones? Pues bien, todos esos puntitos que veis de color son colegios que están en locales de carácter religioso, de carácter religioso. Y como veis, pues es una mancha bastante bastante amplia, ¿no? Concretamente, de 116 locales electorales, 33 son locales electorales confesionales. Afortunadamente, Hemos conseguido que, tras una denuncia en las elecciones anteriores, se hayan modificado solo seis locales confesionales, seis. Y le hemos presentado ahora una nueva propuesta de 21 locales nuevos, que prácticamente ya cubrirían prácticamente casi la mayoría de los espacios, a locales, eh, locales públicos. Y, eh, bueno… Eh, nos han, ...se han comprometido a que efectivamente se va a llevar a cabo este, este cambio. También, y este es el último epígrafe que, que planteo... ...es la sacralización del espacio público. Por ejemplo, el callejero. Ahí vemos eh, pues, calles para todos los tipos. En el caso de Granada hemos hecho un estudio de las 2.430 calles... Hay 375, un 16%, que tienen una denominación eh, de carácter religioso que, como vemos, allí, allí está. Eh, vemos también esta simbología en otro tipo de, de espacios, como pueda ser, pues, bueno, esto es el, el parque de Valdebeba en, en Madrid, en Pamplona, un mosaico en el Albaicín y este Cristo en, en Murcia, el Cristo de Monteagudo de Murcia, sobre el que hay una sentencia… Eh, en el que, pues, conforme a lo que hemos visto anteriormente, pues, el tribunal sentencia de que efectivamente lo hay. Aquí una pequeña geografía también de la simbología religiosa en este tipo de, de espacios. Y, como veis, pues, también cambia respecto a la geografía que hemos visto antes de los honores y distinciones. Aquí ahora es el norte el que se lleva la palma con la presencia de símbolos religiosos en el espacio ...en el espacio público. Bueno, y eh, termino... ...bueno, esto es el tema de los sanatorios... ...bien, bueno, ya paso... ...y simplemente quería terminar... ...con un aspecto, digamos, también un poco positivo... ...es decir, existe la posibilidad... ...de que también la simbología... ...pues, a nivel municipal... ...cambie, de alguna manera... ...con la, eh, os, digamos, pues con la aportación digamos, de ceremonias, de ritos, de carácter de bienvenida eh, que se le dé a los nuevos ciudadanos que nacen en su, en su municipio, eh, eliminando, vamos, eliminando no, dejando la ceremonia eh, religiosa pues para una cuestión de carácter individuo de carácter personal y la institución simplemente garantizar un tipo de acogida civil y ciudadana que acoja a todos los a todos los vecinos del municipio. Bueno.